Comunicación con los proveedores de servicios de salud A menudo se alienta a los trabajadores de la salud a que conozcan la lengua de señas básica para poder comunicarse con los usuarios sordos en diversas situaciones, como lo es en el caso de la información relacionada con COVID-19. Los trabajadores de la salud podrían saber cómo proporcionar información a los sordos o examinar y evaluar a los pacientes sordos. Los centros de salud y hospitales tendrían una recepción accesible con un intérprete de lengua de señas o un trabajador de la salud con buen conocimiento de la lengua de señas. En los hospitales y centros de salud tienen una sección de asistencia a las personas con discapacidad. Desde allí, con la tecnología pertinente, puede conectarse un intérprete de manera virtual o de manera presencial. Así, se proporcionará información a las personas sordas relacionadas con COVID-19. En los centros de salud debería haber afiches y gráficos en lengua de señas para personas sordas. Para lograr la comunicación en el caso que el trabajador de la salud no sepa la lengua de señas, se podrá leer los labios para que la comunicación sea clara o usar notas escritas. En caso de que se necesite apoyo de emergencia, los proveedores de servicio de salud deben tener contacto con asociaciones de sordos y con intérpretes de lengua de señas, con quienes se pueden contactar. Manejo de personas sordas que son positivas a COVID-19. Con una interacción limitada en un centro de aislamiento, se vuelve difícil para las personas sordas poder obtener asistencia completa en la unidad de aislamiento. La participación de un intérprete de Lengua de Señas puede ser posible con la ayuda de una videollamada virtual en la que un intérprete puede brindar su servicio al paciente sordo sin estar necesariamente disponible físicamente. Esto puede reducir las posibilidades de que los intérpretes no sean claros debido a la necesidad de ponerse elementos de protección. También se pueden usar mensajes de texto o los chats usando teléfonos para ser atendidos por el personal de salud. Los trabajadores de la salud deben asegurar que la atención médica COVID-19 sea accesible, inclusiva y de calidad. Brindar telesalud para personas con discapacidad.